Hola, soy Walter Balustro de Plantines El Yuyito. Vinimos con mi hermano Gabriel, invitado por el INTA, a mostrar nuestros plantines. Eh, acá en la exposición trajimos unas muestras con bandeja de unas 10, 12 clases de plantines para mostrar. Nosotros hacemos todo lo que es árboles y arbustos de semillas y la gente más o menos anda preguntando cómo es el tema de la siembra y cómo, cómo hacemos para producir los plantines y... También andan eh, preguntando por lista de precios y cómo sería el envío hacia el destino de ellos, para el lado de, de los toldos de otros lados. Y tenemos el servicio de que de, de, van, los llevamos por encomienda. Así que averiguando todo el, el tema de, de encomienda y todo eso, hicimos dos o tres contactos que se mostraron interesados. Eh, también